Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero denunciar uno de los muchos bugs que podemos encontrar en la nueva reserva de Aguaroa, sobre todo en las partidas multi. Los animales no se mueven, con lo que se desprestigia el deporte cinegético de la caza. Y sin más preámbulos, comenzamos nos encontramos en la falda de la montaña que hay al lado del helicóptero vemos un grupo de rebecos ahí una hembra otra hembra otra hembra casi todos son hembras nivel 1 nivel 2 nivel 2 vamos a ver si localizamos algún macho alguno con puntuación más más aceptable la verdad es que vemos un, un montón de hembras y bueno, yo creo que nos vamos a, a preparar para para el lance. La verdad que madre mía, cuánto, cuánto animal y qué bonito es el, el rebeco. Así vemos a ver. Sí, yo creo que nos vamos a, a preparar para el lance. Cogemos el 762 el por 54. Y, y. Disparamos el primero. El otro disparamos no vamos a ver vamos a ir a recoger los animales porque han habido algunos nos acercamos a, a la carrera no ahí vemos a, a otro que, que no se asusta vamos a hoy vemos a otro vaya vaya se, se ha bugueado está bugueado me recuerda a los conejos cuando los sacaron madre mía madre mía esto esto no es cazar lo siento pero pero esto no es cazar aunque aunque abatamos los animales y, y hagamos dinerito pero esto esto no es normal no es normal que nos saquen una una nueva reserva con tantísimo bug Sí, es cierto que han corregido los bugs de las huellas Pero, mira, ahí vemos otro ahí vemos otro ahí vemos otro La verdad, hay que, hay que denunciar esto porque esto no es caza, ¿eh? Vamos a ver, ahí vemos otro Hemos comprado un juego de caza y, y no un juego de tiro al blanco. La verdad que, que a los señores de avalanche hay que hay que pegarles un, un tirón de oreja. Bueno, vamos a recoger lo, los animales, que creo que han sido 10 o 12, no lo sé. Un nivel 2. Lo, lo dicho, esto, esto es inadmisible. Pagamos por un por un juego de realidad virtual de caza y, y no por uno de, tirar, de tiro de feria. La verdad que, que estoy muy decepcionado. Mira, ahí vemos otro. Es cierto que esto solamente me está ocurriendo en las partidas multi, pero vamos a ver, eh, a muchos muchos nos gusta juntarnos con amigos y, y cazar. Otro nivel 2. Eh, ahí te vemos otro. Por favor, esto esto no, no, no, no, es, justo. no es justo. Bueno, dentro de lo malo haremos caja. Mira, un, un oro, un nivel 4. Bueno, pues es bonito, la verdad que la pone muy bonita y vamos a vamos a disecarlo. Pero lo dicho, no, no, no es normal ni de recibo que, que saquen un producto sin haberlo testado antes. Es una vergüenza y espero, y espero, que tenemos otro y espero que lo. Que lo solucionen cuanto antes, porque no es normal. A nosotros nos gusta la caza. Y la caza, eh, como bien se dice, es el deporte cinegético de la caza. Es un deporte, no, no, no es una masacre. Mira, ahí vemos otro que ni, ni, ni se mueve. Por favor, eh, señores de avalanche, arreglen ustedes esto porque... Porque no es de recibo, que paguemos por un producto que no esté terminado. Vamos a seguir... ...recogiendo recogiendo víctimas, porque en este caso son víctimas... ...mira, ahí vemos otra que no se mueve... ...por favor, por favor... ...bueno, haremos caja, pero que esto es, es vergonzoso... ...lamentablemente es vergonzoso... ...es la peor salida que he visto de una reserva... ...bueno, sin contar cuatro colinas que volaban los animales pero no, no, no, yo creo que creo que hoy hoy no voy a grabar más de momento porque estoy muy enfadado, muy enfadado. Vamos a ver si localizamos a algún otro animal, pero estoy muy enfadado por esta situación. Esto no es cazar, señores. Si yo quiero matar, matar a gente, me voy a Call of Duty, a Warriors o cualquier otro. Así que, sintiéndolo mucho, voy a voy a cortar la grabación porque la verdad estoy muy, muy, muy enfadado. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. No esta tomadura de pelo que nos hemos encontrado hoy. Hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal.